Buenas noches, bienvenidos a estos últimos intocables de la semana, últimos intocables de abril, esperemos que no sean los últimos y esperemos que el próximo miércoles, día 3 de mayo, después de un larguísimo puente, que nos va a venir muy bien a los madrileños para descansar, para, como dicen ahora los, los modernos, para reponer pilas, para recargar, pues volvamos con energías renovadas, con fuerzas y la autoridad no nos lo impide, que está en ello, digo, en general, a los medios libres, eh, a los medios patriotas, a los medios, no voy a decir de derechas, porque es una terminología que ya me, me resulta cansina, pero mmm, aquí Aquí, aquí estaremos y bueno, pues si ustedes que son al final los que nos dan de comer y los que tienen la santa paciencia de aguantarnos todas las noches, pues, pues lo estiman oportuno y conveniente, pues seguiremos repartiendo estopa a quien creamos que la merece. Hoy por ser el último día nos lo vamos a tomar más tranquila, más relajadamente porque además la alergia y ahora les voy a presentar a mis invitados, nos tiene aquí triturados, triturados a todos y estamos ya como a medio gas, pero intentaremos que la tertulia sea, quitadme por favor la reverberación porque ya, gracias, pues me voy. Me loco ya, y ya es lo que nos falta, no, es una broma. Hoy estamos de buen humor, como os digo, y es el último día, antes de unos merecidos días de descanso, que las noticias no sean buenas. Hoy tenemos todo un bloque económico muy completo para, pues, lamentablemente, para abrir estos intocables, porque hemos conocido el dato adelantado de la inflación, el Instituto Nacional de Estadística nos ha suministrado el, el aspavarán habitual de todos, los, de todos los meses, el infarto. Han subido eh, durante el pasado mes de abril ocho décimas más los precios, el gobierno saca pecho, siempre lo hace porque, wow, la en este caso en el último mes, durante el último mes de abril, ha bajado una décima, ha bajado una décima y a esto se agarra. ¿no? Cuando no es la subyacente es porque los alimentos no suben tanto, cuando los alimentos suben es porque la general ha bajado, cuando no es porque la abuela fuma, pero eso sí, cuando los datos son buenos, es decir, una vez de cada siete, de cada ocho meses, de cada ocho indicadores, por supuesto el mérito es del gobierno social comunista Cuando los datos son malos, que es lo que suele ocurrir, en el 90% de las ocasiones, pues eh, el gobierno por supuesto le echa la culpa a la guerra de Putin, a la sequía, al empedrado, al hijo de Plana. ¿no? porque lo tienen de asesor con el comisario de Doñana, que puntazo ayer el de OK Diario, y cómo les, ha dolido, eh? cómo les ha dolido, porque han salido todos como lobos a insultar a la oposición a insultar a los medios libres y a decir que, bueno, poco menos, no esta mañana o anoche ya no sé cuándo, porque ya se nos solapan unos días con otros, Ione Belarra llamaba a Juanma Moreno el Bolsonaro andaluz el Bolsonaro, vamos subiendo, ¿no? y luego ellos tienen la piel fina cuando, cuando se les califica. Hablaremos de esto y hablaremos de esa precampaña en la que que ya estamos instalados, campaña electoral, me hacen gracia las leyes en España, porque dicen que hasta que no comience oficialmente la campaña electoral, 15 días antes, en este caso del próximo 28 de mayo, no se puede pedir el voto. Eso sí, se puede hacer todo lo demás, se puede insultar, llamar perro judío, llamar miserables, instar a los tuyos a que vayan a quemar las sedes del otro, esto se puede hacer. ¿eh? Y a votar contra, contra los otros, que por otra parte es lo que ha practicado siempre la izquierda y lo que deberíamos de aprender, los. Que ahora sí lo voy a utilizar, los medios de la derecha y los patriotas, a entender de una vez que lejos de pelearnos, de seguir peleándonos entre nosotros, seamos más conservadores, más liberales, más medio pensionistas, más como nos dé la gana, lo que tenemos en común es echar a estos mugrosos de Moncloa. El mayor activo ahora mismo patriótico para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa es el antisanchismo, aprovechémoslo, aprovechémoslo en vez de seguir haciendo el tonto. Bueno, no me enrollo más y voy a darles ya entrada a mis a mis invitados, os los presento como cada viernes, de izquierda a derecha, y no ideológicamente necesariamente, don Juan de Dios de muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches, Eurico, muchas gracias estamos? a vosotros. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estamos, siempre en la brecha, ¿En la brecha? ¿Eh? y con esperanza. Que eso nunca, nunca hay que perderla porque la realidad es que la verdad, yo creo, y la justicia al final se impondrán. Ojalá. Se impondrán. Ojalá. Solo basta gente que se mantenga. Ojalá. Don Juan Jara, buenas noches. ¿Cómo Muy estás? Muy rico. Muy bien. Oye, tienes buen aspecto. ¿eh? Estamos en la feria de abril. Estamos en la feria de abril. Lo que pasa en Sevilla reverbera en los sevillanos. Lo que pasa en Sevilla se queda en Sevilla. Eh, no, ya se ve que... Eh, eh, pero reverbera, o sea, el buen humor, esa forma maravillosa de vivir que tenemos los andaluces en general y los sevillanos en particular, nos reverbera incluso cuando no podemos ir a la feria. Has traído corbata de feria. Es que hoy es el día. ¡Ey! Eh, fíjate finalmente. que me Señor, he señor. Sí, sí, pero estaba esperando decírtelo. Muy un rico como siempre. A que, a que estuviéramos on air. Y saludamos a Javier Galú, consultor político, don Javier Galú. Muy buenas noches y gracias, porque hacía meses que no, que no le teníamos. sí, ahí. sí. sí ganas teníamos ganas teníamos hoy vamos a estar a mitad de gas por los antihistamínicos, pero no espero, nada, no si la nada. gente ve que empezó a decir cosas que no tienen sentido, corta, si nah, sigue, si ya no. Está, no eso, eso seguro que no. Os recuerdo, le recuerdo antes de comenzar las distintas formas de sintonizarnos, desde, a través de la TDT, nuestro canal de YouTube, dos direcciones de Internet, tres www.distrito.tv.es, www.eldistrito.es, eh, en todas las redes sociales, hay un canal en Telegram, también en Instagram, en Twitter, en Facebook, tienen a su disposición un número de WhatsApp, 669728673, sí bueno, pues enviar un mensaje, ...con el texto. Quiero información. Bueno, pues alguien va al otro lado, les va a contestar y les va a tener al corriente de toda la programación... ...y de toda la información de esta cadena. Distintas aplicaciones a su disposición que pueden descargarse compatibles con todos los sistemas operativos... ...y si nos ven desde los Estados Unidos, pues a través de la plataforma Roku. le recuerdo también que el principal riesgo... ...de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que... Eh,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 me vais avisando cuando tengamos ya conexión con nuestro primer invitado de la noche por Skype con el economista Raúl Sánchez y mientras tanto pues lo que hacemos es, ya he esbozado los datos fundamentales y tampoco os voy a aburrir dándos una catarata más de datos, eh, mareándoos con, con porcentajes. La inflación, como os he dicho, según los últimos, el último indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística ha crecido en ocho décimas. El último mes de abril la subyacente en este caso ha bajado una décima, pero es atribuida por lo que veo, Juan de Dios, más bien, más que a una bajada real de, de los alimentos, que no, la, que no la ha habido, a que la energía pues continúa, digamos, topada, esto es una palabra que está muy, muy de moda por parte de los portavoces gubernamentales y de los ministros, continúa topada, es decir, no está desbocada en los últimos meses, como parecía ser como parecía de esperar y lo único, que esta es una idea que repetimos mucho, nos interesa para que cale, porque es la realidad, estamos hablando de un indicador acumulado, es decir, bueno, menos mal que ya no insultan a nuestra inteligencia, lo hacen menos cuando dicen, este mes la inflación ha bajado, ¿qué demonios va a bajar? En los últimos dos años de gobierno de Pérez Castejón, es decir, un año, 14 meses de guerra en Ucrania, pero ya antes, porque los precios empezaron a subir en 2021, la inflación en términos globales, Juan de Dios, ha crecido en dos dígitos. Y ese es el dato que tiene que retener el personal. Yo, yo creo además que la vida... Nos lleva a ver cuál es la realidad. Y la vida es que cuando vas a hacer la compra, efectivamente te ha subido el, el carro, vamos, que yo que, que lleno, a mí me ha subido fácilmente un 20%. Sí, antes lo lleváramos ¿Eh? con 50 euros y ahora con 50 euros no, no, no, no, no compra no nada. Es, esa es la realidad. Entonces, evidentemente los, los, los precios están subiendo y además las medidas que se están adoptando, como está la última ley de, de la vivienda, lo único que va a hacer es precisamente tensionar aún más toda la economía. A aumentar los precios del alquiler, en fin, empobrecer realmente a la clase eh, trabajadora... ...que al final es el 90% de los, de los propietarios en España. ¿eh? A diferencia de otros países europeos, en España, gracias a políticas mucho anteriores... ...a las de la transición, la vivienda, que efectivamente es un, un bien de, de primera necesidad... digamos, ...pues hicieron políticas que permitían el acceso a la vivienda... Desgraciadamente desde hace 40 años, eh, pues estos políticos, los partidos políticos eh, tradicionales, han ido eh, aumentando el precio del suelo para financiar los ayuntamientos y para financiar evidentemente chiringuitos que no están en beneficio de, del bien común de los españoles y lo único que ha sucedido es que el precio de la vivienda, año tras año, ha ido subiendo. Pero ¿quiénes son los responsables de todo esto? No miremos en lejanos desiertos o en lejanas montañas, como diría Aznar, veamos que es que los partidos políticos que nos han estado gobernando durante los últimos 40 años pues han estado aumentando el precio del suelo y el precio del suelo es lo que encarece la vivienda y la no liberación de suelo. Entonces, en fin, todas estas cosas están haciendo que, que, que se vea el, el poder adquisitivo de la clase trabajadora, de la clase media española, de la clase de, del 90% de los propietarios en España, que es clase trabajadora, vamos, es clase media, pues que cada día tengan más en riesgo su propiedad y cada día vean mermada su capacidad adquisitiva. Gracias a quién? Gracias a unos partidos tradicionales que, que no han hecho los deberes ni en la política energética que nos ha hecho dependientes y ha hecho que sea especialmente cara la energía en, en España, que no ha hecho una política hidráulica adecuada, con lo cual... Hay eh, sitios en los que se podría sacar una rentabilidad infinitamente mayor porque tí, de hecho tienen unos sistemas de regadío ajustados precisamente a la, a la carestía de, de, de agua que tienen esos sitios y sin embargo se está derrochando en otros sitios donde por cierto los sistemas de regadío no están realmente a la última tecnología porque pueden tirar el agua el, al, al río porque no han hecho sus deberes con la, la política de vivienda, en fin. Es esta, esta, estos partidos, especialmente el PSOE, que dice defender al débil y lo único que hace es servirse del débil. Que dice que va a acabar con la pro pobreza y lo único que consigue es aumentar la pobreza. Que habla de acabar con la inseguridad y lo único que hace es que aumente el número de violadores en la calle. En fin, es la incoherencia de esta izquierda, de este comunismo en el que estamos, que por cierto, y, y perdonad que me esté, no, esté sacando muchos temas, no, no, pues si tenemos pero por delante. porque precisamente el Tribunal Constitucional, el golpe de Estado institucional que ha hecho... Eh, Pedro Sánchez, que permite que el Tribunal Constitucional que no pertenece al Poder eh, judicial, judicial esté ¿no? en manos de la izquierda, gracias entre otras cosas a que llegó a su acuerdo con el Partido Popular. Por cierto, de manera que si Sánchez sale en las próximas eh, generales del Poder, ya verán ustedes como cualquier ley o cualquier derogación de ley tendrá problemas ante el Constitucional. Para ¿Qué eso, significa para eso? eso está Dictadura. Totalitarismo, para eso está, para eso está pumpido. No, vamos a, en, en la segunda hora, en la segunda hora completa de, de estos intocables, hablaremos y hablaremos mucho de política y tocaremos ese asunto y otros, pero voy a, voy a provocar un poquito a, a don Juan Jara, que le pasa lo que a mí, le pasa yo creo a, a todos los que estamos en, en esta mesa, es escuchar la palabra comunista y mmm, como, que, como que una fibra dentro se nos, se nos mueve. ¿no? ¿Queréis ver, quieren ustedes ver parte de lo que proponen estos mugrosos del frente? amplio porque, abro y cierro paréntesis muy rápidamente, ya lo he sugerido en los últimos días, Pedro Sánchez va a dar por liquidadas en 0, las siglas del PSOE. Este es capaz hasta de ilegalizarlo. El otro día me dijeron otro medio de comunicación pero qué barbaridades dice usted, don Eurico, que ha tomado? Digo, no, yo ya, ya, ya nada, leche desnatada por las mañanas y agua mineral sin gas. Digo, pero ¿de verdad vosotros creéis que si Pedro Sánchez no mm, intuyera que puede obtener algún rédito personal que es lo que le importa, su familia le importará también de, de tomar medidas como esa, no va a superar las, las siglas de PSOE, no se va a fusionar con Yolanda que es Podemos bis pero también ha dado por periclitada la marca y van a formar ese frente amplio, medio bolivariano, medio comunista ponedme el pantallazo del mundo por favor para que el respetable vea, por si alguien ha vivido en los últimos meses en otro planeta parte de lo que quiere Yolanda Díaz, desvela las líneas de su mar, plantea una herencia universal entre comillas al cumplir los 18 años a costa de el patrimonio de los ricos. Joder, pues como tenga que vender don Juan Jara, y enseguida saludamos a, a Raúl que le tenemos ya por Skype, como tenga que vender don, don Juan Jara todos los Armani que va coleccionando, y que le quedarán, digo, porque los trajes buenos no te duran para una temporada, los puedes si los conservas y si los mantienes bien, du tener durante 20 o 30 años, como, como les propien a ella todo el fondo de armario, la, la lleva clara. Realmente la, la estrategia de estos neocomunistas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 Don Javier, consuma usted unos, unos minutos hasta el primer corte de publicidad, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Con todo gusto. El escenario, el escenario es, es complicado, la verdad. Sin duda, con todo gusto. Aquí podemos estar ocho horas sin problema. Voy a completar y complementar lo que decía Juan Jara, estamos los Juanes de aquel lado. Sí. Eh, vamos a ver, tú sabes, Eurico, cuál es? hicieron una encuesta de los diez miedos más fuertes que tenía una persona...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 Y a partir de allí se acabó la sociedad. Bueno, menos mal que veníamos relajados y veníamos <risa> tranquilos como previa al puente. Un instante de publicidad, regresamos y continuamos con este asunto. Bueno, con este asunto y con muchos otros porque al final todo se reduce a lo mismo. Volvemos enseguida.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 Vida saludable. Descubra Nutelas de Unas Health and Spa, más exclusivo de toda la costa del Sol.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 you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 dios al hilo de lo que decía Iván Campuzano, voy a poneros una declaración, no es muy larga, del CEO de Endesa, del consejero delegado de Endesa, esta mañana de José Bogas, que me ha gustado. Hablaba de la necesidad, de lo que hemos insistido tantas veces, y es que lo decía ahora Campuzano, por eso se lo he pedido a, a mis compañeros de realización, un total en el que, bueno, pues el, el consejero delegado, por tanto, el máximo responsable ejecutivo de una de las grandes compañías del IBEX, nada más y nada menos que de Endesa, pedía, pues eso, un poco de racionalidad y de seguridad jurídica, porque si no, no funciona nada más. José Bogas, CEO de Endesa. La intervención del mercado eléctrico, la desinformación y la respuesta que ha dado el sector. Permítanme un dato. Solamente en el año 2022 tuvimos que gestionar 74 cambios regulatorios, 32 normas y 6 reacciones, que modificaban a su vez otras 42 normas anteriores. Además, veníamos ya de un año 2021 en el que tuvimos que enfrentarnos a otras 57 modificaciones regulatorias, 44 normas y 8 reales decretos que modificaban 13 normas anteriores. Todo ello suma 131 cambios normativos en 24 meses. Estos cambios regulatorios mayoritariamente han buscado proteger la ciudadanía y al tejido empresarial y han permitido que en España se contengan los, los, mejor los precios que en otras partes de la Unión Europea. Pero también han generado distorsiones en el mercado y tensiones operativas. Esto está sucediendo en un momento en el que son necesarias enormes inversiones que garanticen la transición y la independencia energética. Bueno, hasta ahí está bien, o sea, fijaos qué, puñet qué maldita locura, qué puñetera locura, 74 cambios regulatorios. Y todo para mantener, para mantener la demagogia, el kiosco y el chiringuito político de una panda, y lo siento, lo voy a decir... No, no, no es una generalidad pero claro, es que después de ir a tíos a tipos este sí que es como Pachi López el otro día con Alcina que es que no saben ni de lo que están hablando porque no han terminado ni derecho, ni económicas ni tienen un maldito estudio ni, y estos son los que tienen que hacer las leyes las leyes que van a regular nuestras vidas y haciendas durante muchos años y llega uno, pues como el señor Bogas, CEO de Endesa que primero le insultan ah, capitalistas, miserables, avaros, tal y, pero al que no le llegan o sea, pensad la diferencia entre una velarra por ejemplo, insisto, pongo nombres pero no, no no es personal, podría poner 20 más que se me ocurren, que no le llega ni a la suela del tacón, seguramente ni en preparación, ni en experiencia, ni en estudios, que no ha creado un puesto de trabajo en su vida, que no ha pagado una nómina en su vida, que no ha cobrado ni una nómina o muy pocas del sector privado en su vida y le enseña a, a este o a agentes como esta, que son los que siguen sosteniendo la pirámide del Estado, esto es como cuando te decían, le vas a enseñar a todo tu padre a hacer hijos, pues esta es la España que tenemos. Yo la verdad es que siempre que oigo a algún político... Es decir, eh, como, como éxito de su gestión, que ha aumentado en tan, tal número de leyes, yo me echo las manos a la cabeza. Porque todo ese aumento de leyes normalmente suele ser recortes de libertades de la, de la, de la ciudadanía. Es decir, para mantener el equilibrio, para, mantenerlo justo, para mantener lo justo, no hace falta eh, legislar tanto. Démonos cuenta que encima en España tenemos además 17 autonomías. Es decir, cualquier empresa que quiera establecerse en dos comunidades o en todo el territorio nacional tiene un galimatías legal que encima son contradictorias muchas de las leyes. Uh -huh. O sea, es, realmente hemos conseguido romper la unidad de mercado en España, entre otras cosas, con el Estatuto de Cataluña, e incluso que quieren blindar el, los ríos. ¿no? <risa> hemos roto la, la unidad de mercado realmente. Pero déjeme también, y, y perdone, uh -huh. eh, una, una cuestión que se está diciendo que es cierto que haya bajado eh, una décima eh, la, la subyacente. La inflación subyacente en abril del 2022, es decir, hace un año aproximadamente, mm. era un 4,4. Mm. Actualmente está en el 7,5. Claro, por eso digo, hemos, hay que tener en cuenta el agregado, es, el acumulado. Es decir, hemos aumentado 300 puntos básicos. Eso, por poner un porcentaje, es aproximadamente un 80% más que ha disminuido nuestra capacidad eh, adquisitiva de, de lo que tenemos. Pero para que entiendan también qué es la, la inflación subyacente, porque no hay por qué entenderla. La inflación subyacente surge cuando en plena crisis energética en los años 70 se dispara la energía y entonces, claro, la subida de precios es tremenda, pero se necesita un indicador que permita desagregar un tema coyuntural como es el tema energético, que puede ser durante un tiempo, de el resto de medidas económicas que está tomando un país para saber si las está tomando en buena medida, es decir, hay temas exógenos o externos que yo no puedo controlar, pero hay una serie de medidas económicas que yo sí puedo controlar y tengo que ver qué efecto tienen los precios en, en mi economía. Esa, para eso se creó la inflación subyacente. ¿Qué quiere decir? Que la inflación subyacente, si sube, indica que es un auténtico desastre ...las medidas económicas... ...que ha tomado un gobierno... ...eso es lo que significa la, la inflación subyacente... ...bueno, pues hemos pasado... ...del 4,4 hace un año... ...a un 7,5... ...si esto quiere decir... ...el gobierno social comunista... Eh, ...apoyado por ETA Bildu... ...que es un éxito... ...para la clase trabajadora... ...evidentemente lo puede decir... ...un Pedro Sánchez, comunista apoyado por ETA... ...que veranea... ...y se va de vacaciones... ...a Doñana a costa del, del erario público. Una persona que está alejada de la realidad. Eso es lo que tenemos hoy. Entonces, cuando hablamos de la, de la, de la inflación subyacente... ...lo que estamos hablando es de un indicador que dice... ...que quitando los efectos exógenos o externos... ...que yo no puedo controlar, como es el precio de, de, del petróleo... ...o los alimentos, porque hubiese una carestía... ...hubiese un desastre natural la historia que sea, sino las medidas económicas que un, una nación, que un gobierno tiene capacidad para implantar, ver qué impacto tiene en la economía real, bueno, pues esa es la inflación subyacente, es lo que intenta eh, controlar. Bueno, pues en España hemos pasado, hace un año, que si echamos vista atrás, ya de verdad que es para llorar, cortarse las vendas o dejarse las largas. Hemos pasado del 4,4 al 7,5. Entonces, que no nos digan que es que ha bajado de entre febrero y marzo una décima. No, no, que hemos pasado 300 puntos básicos más de pérdida, de poder adquisitivo, de inflación eh, subyacente y además la cesta, ...que se tiene en cuenta en la inflación, que también eh, habría que, que, que discutir. Y luego con otra cosa que han comentado, que, que me parece muy interesante... ...que es esta ingeniería social en, en la que estamos. ¿En qué, qué, qué es lo que están intentando? Están intentando aislar... Utilizan dos armas, desde mi punto de vista. Es lo que vivimos en Guipúzcoa. ¿eh? Que es la mentira y el miedo. Y dejarte solo. La mentira intentan decir que ETA fue una luchadora por la libertad... ...mentira, absolutamente mentira. Lo que pasa es que quien intenta decirnos eso... ...desgraciadamente hizo una amnistía general en el 77... ...que el 80% de los que liberaron volvieron a atentar como miembros de ETA. Partidos no son los socialistas. Aquí hay mucha responsabilidad de esto. Mentira. Y el que no se somete a la mentira, la amenaza, el miedo... Pero claro, si tú tienes una sociedad con estructura social fuerte, con cuerpos intermedios fuertes, con una sociedad civil fuerte, el miedo no puede actuar de la forma que ellos quieren. ¿Qué necesitan? Aislar a las personas para que se autocensuren, para que tengan miedo. ¿Qué pasó cuando Juan Pablo II, grandísimo papa, eh, fue eh, en, en, en plena eh, estado de excepción, a Polonia. Le dijeron, santo padre usted, él dijo, voy a celebrar en la calle, voy a celebrar misa en la calle. Y le dijeron, santo padre no puede. Y Juan Pablo II dijo, pero vamos, era sacerdote pero vamos, no, en fin, era un hombre. Y, y, y dijo, ¿cómo que no puedo? Dijo, claro, no, no puede. Y, ¿Y por qué no puedo? Dice, porque si estábamos en estado de excepción. Y entonces la respuesta del santo padre fue, pues tendrán que detenerme. ¿Qué pasó? Que hizo la misa en la calle. Millón y medio de personas en la calle oyendo misa. Se miraron unos a otros, el millón y medio, miraron a la policía que había por ahí sí. y dijeron: Pero si somos más, nosotros. Pues muchos más. Si somos más. Claro. ¿Qué pasó? Que el muro de Berlín, hasta luego Lucas, cayó. ¿Qué hace falta? La verdad, no tener miedo y sobre todo unirnos si nos unimos, si estamos, no estamos solos, si no dejamos que nos dejen solos ante la pantalla, ante eh, YouTube que, que, que corta aquello que no considera que no se puede decir porque no sé quién dice eh, lo que es verdad. El o sea, algoritmo, el algoritmo. ¿eh? El algoritmo, Dios, el algoritmo, ¿eh? el algoritmo. <risas> que alguien hará y, y que, que alguien hará, y, pero en fin, que es el quien lo hace, eh, parece que está por encima de Dios. Y, y bueno, pues lo que tenemos que hacer unirnos, sociedad civil fuerte, cuerpos intermedios fuertes y que haya sentido común que a un ganadero no le digan Ahora, que, ahora, que... ahora, ahora lo puedes contar si quieres Juan pues, es un... ¿Puedes contar? No tengáis miedo, lo dijo San Juan Pablo II lo dijo aquí en el Bernabéu en el 82 estaba recordando Juan de Dios Dávila cuando fue a Polonia, yo el otro día Trabajando en otra cosa, me recuperé, que lo tenía yo perdido en el pozo de mi memoria, también el discurso que hizo delante de Fidel Castro cuando fue a Cuba. De verdad, seáis, en fin, los católicos por supuesto, pero incluso quienes se consideren un poco más indiferentes, que se acerquen a la figura humana, incluso política de San Juan Pablo II, porque es absolutamente apasionante, es muy interesante. Sí, Perdona Juan, no, hablábamos, no, no, de no, no, no, <risa> hablábamos de ganaderos. Hablábamos sí. de ganaderos porque con motivo de la implantación de la ley eh, antihumana animalista antihumana. La de huevo es huevo. La de guau es guau. Pues resulta que un señor al cual yo tengo pues la responsabilidad de cuidar como médico me vino roto llorando porque eh, la Guardia Civil por la denuncia de un tercero se había llevado todo, todo, su ganado, todo su ganado. Lo pusieron a disposición judicial, 36 horas detenido en un calabozo porque tenía, de sus 70 vacas, tenía dos, un poco más delgadas o bastante más delgadas, porque son ancianas, vacas ancianas porque eran de su abuelo. Que en condiciones normales a lo mejor ese animal había sido sacrificado ¿eh? para carne y tal, pero tenía él ese respeto a sus mayores y cuidaba de las vacas de su abuelo que aún le sobrevivían. ¿no? Y además una de ellas estaba dando de lactar porque además había tenido un becerro. Ese señor le han confiscado el ganado, que está en paradero desconocido, ha pasado 36 horas detenido por tener dos vacas delgadas y eh, no sabe dónde está todo su patrimonio, su modo de vida, está roto física, moral y espiritualmente y eso está pasando en la España social comunista de hoy en la Comunidad de Madrid. No está pasando en Cuba, esto pasa hoy aquí. Y está detenido, ¿eh? o fue detenido, y está imputado de un delito de maltrato animal. Dice, pero doctor, ¿cómo un maltrato animal? Es mi modo de vida, es con lo que yo pago mis cuentas. ¿Quién va a cuidar de mi ganado mejor que yo? Si yo gracias a esas vacas ¿eh? pago las facturas, pago mi casa, mantengo a mi familia. ¿Quién va a cuidar de las vacas mejor que yo? Que las han amontonado en, un, en una pickup ¿Eh? atadas de pies y patas, ¿eh? de pies y patas, ¿eh? en vez de llevarlas en un camión, no, y no sé ni dónde están. ¿Dónde está la seguridad jurídica? Esto es lo que quieren, cascar a la clase media, cascar el campo, cascar a los pescadores, cascar a los autónomos para alimentar esa caterva de subsidiados, las paguitas, para convertirnos en Argentina. ...donde el 42% de la población vive de un subsidio público... ...mientras el otro 60% sobrevive como puede... ...pagando unos impuestos que son absolutamente confiscatorios. Pero puedo hacer esto porque ese ganadero está solo. Si realmente ese ganadero... ...y el sindicato que tengan de, de ganaderos... ...agricultores, Estados Unidos... ...están denunciando, los partidos políticos... ...realmente tenemos que apoyar... ...las cosas sensatas que, que hagan eso... ...esa unión de sociedad civil y partido político... ...que realmente es lo que tienen que hacer... ...que no estén solos... ...claro, es que este pobre hombre... ...si está solo, ¿qué va a hacer? Roto, está ¿Qué, pero, ¿Pero qué va a hacer? Es como cuando Hacienda ¿eh? te, te dice... ...oiga, que, que se ha deducido de más esto... ...pero no te dicen a la vez... ...y se ha deducido de menos esto... ...y te quedas tú... En indefensión, porque le tienes que decir, sí, sí, efectivamente me he deducido más de lo que debía en esto. Pero curiosamente se ha olvidado que también me equivoqué en que me tenía que deducir esto. Por cierto, me va a tener que devolver más dinero. Eso no lo hace Hacienda. No, pero Está no, pero... solo ante, ante el Estado enorme. Señores, hay que organizarse, hay que seguir a la calle y hay que dejar que ni mentira ni miedo dejen solo a la persona. Ahora mismo hay psicólogos que están trabajando en clandestinidad. ...porque por la ley trans, toda la ley de esta ideología de género... ...si viene un paciente a pedirle apoyo por determinadas terapias... ...legalmente estarían haciendo algo ilegal... ...cuando el propio paciente se lo está pidiendo al psicólogo. Eso hoy en día está pasando. ¿Por qué? Porque es que estamos yendo hacia una dictadura. ¿Por qué han cogido, con el apoyo por cierto del Partido Popular... Eh, ...que hay que decirlo también claro, porque los errores se pagan... ...y los vamos a pagar cuando echemos a Sánchez... Porque vamos a tener un tribunal constitucional que va a tirar abajo cualquier modificación legal. Ya lo verán sí, lo malo es que no van a tardar 10 años lo que dice Dávila, lo que ha dicho Juan Jara es extraordinariamente interesante, pero claro dice Juan de Dios Dávila, partidos políticos sindicatos, ya, pero ¿y qué haces cuando buena parte de esos partidos políticos no todos, y buena parte de esos sindicatos los sindicatos sectoriales, nuestros mugrientos de clase, por cierto les quiero ver la semana que viene al de la pasmina al sordo, a la que se va a quitar el Armani se va a poner la chupa de obrero por un día y se va a manifestar contra ella misma que es el gobierno, hablo de Yolanda Cuchicuchi Sésamo Díaz les quiero ver haciendo ahí el, el payaso y tal cuando son parte de la fiesta, cuando viven de subvenciones públicas multimillonarias ¿cómo vamos a confiar? ¿cómo nos vamos a apoyar en esa gente? entonces ¿qué nos queda? Javier, yo, yo claro, puedo... luego está, sí. dicen no, no pues apelamos a la sociedad civil, que a mí me parece muy bien pero luego la sociedad civil es ¿Dónde como, está ¿dónde está armada? permítasme una anécdota del, del maestro Averasturi cuando decía, mmm, olvídense ustedes de cuestiones ideológicas y tal, hablo porque esta frase a mí me hacía mucha gracia, un tipo que se pasó 40 o 50 años haciendo lo que ...lo que humildemente hacemos otros, ¿no? Y decía, la audiencia, a mí dicen, la audiencia... ...yo nunca sé qué es la audiencia, me lo imagino... ...con todo cariño, como una señora gorda... ...comiendo palomitas que nos está viendo todas las noches... ...dice, necesito buscar, porque nunca sé bien qué es... ...a mí me pasa eso con la sociedad civil... ...al final nunca sé muy bien qué es la sociedad civil. Sí, es lo que quiera la persona que lo está diciendo. Claro. A ver, cuando decimos los políticos... ...realmente es malo generalizar... ...pero por lo general, en la escala ...de, de, de, de ascenso de un partido político los valores van en dirección opuesta a la subida. ¿no? Cuando va subiendo, ya las cosas, lo, la moralidad y todo esto va bajando, lamentablemente, por muchas circunstancias. Entonces, cuando tú le dices a un político, a ver, señor presidente, usted tiene esto, esto, hay este problema, los ganaderos y no sé qué, no sé cuánto, y esto hay que recortar aquí, y entonces, claro, el, el, el político a ese nivel, en su mente no está, ¿cómo voy a resolver? ¿Cómo voy a bajar la inflación subyacente? No, es... Vamos a hacer algo más fácil. Vamos a echarle la culpa de todo esto a otro. Y resolvemos el problema con un acto que sencillamente es ir a mis medios y a través de una serie de explicaciones que cualquiera la puede hacer. Es más, ChatGPT, eh, dime cómo eh, convenzo a la gente de esto. Y el problema se soluciona en, una, en un solo acto, es echarle la culpa a otro. A los fachas, al capitalismo, a Putin, a quien sea. Y el problema sigue, pero el político salvó lo que quería. Esa es la mentalidad del político binaria totalmente. ¿Me conviene o no me conviene? Obviamente, cuando uno va bajando de escalafón, ya hay políticos que sí se preocupan realmente en que la gente en el nivel, puede ser local, es diferente. Pero cuando va subiendo, bueno, hay que ver el Congreso, es un gallinero, con todos mis respetos, es un, un gallinero. A las gallinas. Es pues. un gallinero. O sea, ahí es a ver quién mete el sasca más fuerte, a ver quién es el que es trending topic, el que dice la burrada más grande para que entonces salga por todos los medios y al final no están para eso, ni le estamos pagando para eso y el país estuvo esperando otra cosa de ellos y ya no lo tiene. Y ya es como, bueno, vamos a encender aquí la televisión a ver si este dice lo que yo quisiera decirle a la otra. Yo odio a Pedro Sánchez, por decir un ejemplo, pues yo, voy a, yo, yo quiero escuchar que este le diga a este lo que yo le diría en la calle. Y al revés también, con Abascal o con quien sea. Entonces, se convierte sencillamente en un circo, pero lamentablemente un circo del cual depende nuestra comida, nuestra vida, la vida de nuestros hijos, nuestras propiedades, nuestro futuro. Y se los estamos dando. O sea, no llegamos nunca al convencimiento de decir, con esta clase política, España no va a ir adelante con Honrosas excepciones, obviamente, como he dicho. Pero aunque cambiemos, aunque no, es que tiene que romperse lo que se tiene ahora para que funcione. No se puede mejorar. Cuando un avión de hélice le pones a hélices más grandes, que vayan más rápido, ¿eh? al final hay que cambiarlo y poner motores. No sirve ya con las mismas hélices poder llevar a toda la gente que tiene que llevar. Y eso depende de cada ciudadano, de cada persona, de cada... No podemos votarle al que mejor insulta al que yo odio. No, tenemos que empezar a pensar, oye, ¿quién es el capaz de sacar esto adelante? No comulgo con esta persona, pero este es capaz, obviamente que tenga los principios morales para hacerlo, pues a este le voy a votar. No hay ninguno, pues me monto... Hay un problema con los políticos ahora, desde hace algún tiempo, y es que las redes sociales les están quitando un poder importantísimo de control de la masa, por llamarlo de alguna Bueno, ese es un tema oceánico que a mí me apasiona. ¿Hasta qué punto eh, los, se dice? Las redes sociales son, se decía hace años, uh -huh. y tú eres un experto en esto, Javier, eh, una herramienta, si ya, si ya el poder era omnímodo, Orwell, Huxley... Fahrenheit 451, yo cada día estoy más convencido que vamos a terminar en la quema de libros, pasado mañana, Fahrenheit, más que 1964, o Un mundo feliz y tal. Y decían, ya lo que le faltaba, al totalitarismo que nos va a oprimir es una herramienta como las redes sociales en manos de los políticos. Pero acabas de, de dar en el punto, ¿hasta qué punto las redes sociales ya han escapado incluso del control de, no solamente de los políticos, sino de los poderes que están por encima Todos de los políticos? Y están asustados porque nos Mira. Los políticos están temblando de que venga Ibai o venga el Rubius, que tiene cuarenta y pico millones de seguidores, ¿no? que tiene más poder que... y diga, no voten a Sánchez, por ejemplo. Mira, Sánchez... Eh, se acabó Sánchez, se acabó. Con que 5 o 6 personas que realmente porque tienen... Además, ni siquiera les, ellos, no, pueden ellos... controlar fiscalmente, pues se largan a Andorra. No, no, no, El otro claro. día vi la última cosa que les quieren hacer. Aunque se vayan a Andorra, les vamos a grabar, les van a... ¿sabes? Se sí, van pero a solamente lo que, lo que hagan aquí en eventos, no tiene ah, sentido. Ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos... Tienen un liderazgo orgánico. Ellos no se lo han ganado con un partido, con, con trucos, con... No, no, ellos han ganado. A cada persona que le sigue, le sigue porque le creen, porque le gusta. Ellos tienen un poder de llegada y de convencimiento que no tiene ningún político. Y están temblando porque antes controlaban todo. Este es mi periódico, mi, mi canal de televisión y tal, y aquí lo otro y bloqueo y saco una ley. y tal. Ya vieron que internet no lo pueden controlar ni con leyes. Entonces, están temblando. Están intentando subvencionar a, a, a gente influencer y subvencionarla para que empiece a crecer, no pueden. Porque eso no se hace con dinero, eso es natural. La gente que triunfa en ese tipo de medios, triunfa porque tiene algo adentro, no porque tenga dinero. Así que queda poco tiempo, a la democracia le queda poco tiempo, pero por otras razones. Bueno, Luego lo hablamos. Ahora lo, Luego lo, lo hablamos. vamos a hablar. Vamos un instante a, a publicidad, porque si no, si le doy el siguiente turno a Juan de Dios que le vuelve a tocar, nos volvemos a enredar con, con cualquier otra cuestión derivada de todas las que estamos tratando, que yo creo que al final, vuelvo a repetir, veníamos, veníamos tranquilos, eh, veníamos ya prácticamente de prepuente y al final nos estamos calentando. Un instante de publicidad y regresamos.